El Parque de la Alameda es uno de los más transitados del municipio de Molina. No se hacía ningún tipo de obra desde el año 1978, que creo que es cuando vino el rey a... Pues si acaso nos equivocamos está ahí. Se ha puesto la fracanúa también. ¿eh? Creo que era una de las actuaciones que no teníamos en el equipo de gobierno planteadas, pero sí que se aceleró bastante eh, por el tema de la Filomena. La Filomena sí que eh, dejó bastante degradada la, la, la Alameda, entonces teníamos que hacer una actuación rápida. y Bueno, bueno el proyecto al final es un proyecto de una inversión, de, como bien ha dicho Félix, en el que se licitaba por 300.000 euros, tuvo una adjudicación a la baja de 260.000 euros y lo que se trataba es hacer un seguimiento de lo que fue la segunda fase de los adarbes, pavimentar lo que era la, la Alameda y ponerla en valor. Estaba degradada, evidentemente, consecuencias del tiempo, como bien ha dicho el alcalde, en 1978 fue inaugurada y desde entonces no había, no había tenido una, una intervención tan integral como la que ha tenido. Al final se ha pavimentado una parte del paseo, lo demás, eh, se ha tratado de conservar el entorno y hacer un entorno eh, agradable. Falta parte de, de ejecución, en este caso, de una pequeña fase que eh, desde aquí, desde Diputación Frande, nos comprometemos de, a, a, a realizarla y a terminarla integralmente, lo que es esa fase de, de ejecución, puesto que creemos que es importante en este caso que lo que es Molina-Aragón eh, tenga ese compromiso como ha tenido durante esta legislatura de la Diputación Provincial y se saquen adelante varios proyectos porque al final no solo disfruta Molina-Aragón sino todo lo que es la, la comarca porque al final el municipio de Cabecera es este y el referente es este pero no solo viene gente de Molina-Aragón.